Al llegar al serrallo, a ver los carnavales, había tanto crucero que allí la barca no hay quien en la parque, recorriendo la calle se no va a hacer de noche, no hay hueco para dejarla ni así de canto entre dos coches, la zona azul de Tarraco es demasiado cara. Lo llevamos suelto Pa' quitarnos al muerto La hemos puesto en medio de una rotonda Y en Reuse se creen que es arte moderno Ahora que estoy perdida en una isla desierta Haciendo lo que quiero sin tener que despilarme, Ahora que estoy divina, así a lo natural Sin complejo que me amargue Collado, manta y una bufanda, 100% pelo de tenéis! Salimos a bucear. Salimos a bucear entre alga y corales. Los pulpos me saludan desde la rocas sin asustarse. Hay peces de colores, Ahora ahí va una langosta. En el fondo marino se ven bonitas talas babosas. Es una maravilla ver la naturaleza. Habrá que empezar a cuidar el planeta. O solo veremos pulpo y baboso cuando vayamos a la discoteca. Ahora que estoy perdida en una isla. De quiero sin tener que depilarme, ahora que estoy divina, así a lo natural, sin complejo que me amargue, tengo ya dos mantas y una bufanda, 100% pelo de náufraga. Vaya historia se han tragado, mi disculpas pero... Puede pasar de todo, de todo, de todo, de todo. Otro año lo hemos hecho con dos ovarios muy gordos y espero que hayan disfrutado para tener que volverlo a hacer. Y espero que hayan disfrutado.